¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión, el día de hoy, eh, 10 de abril del 2023, vamos a iniciar con una asesoría técnica vía remota a un cliente que se encuentra en Baja California Sur. Y pues bueno, eh, vamos a configurarle una eh, sectorial de 120 grados de la marca Ubiquiti. Vamos a configurarle eh, antenas Livein M5 de tecnología M y también eh, Livein M5 segunda generación. Este cliente ya anteriormente ya le habíamos dado asesoría técnica vía remota y pues eh, el día de hoy pues nos contactó nuevamente para seguir dándole la asesoría correspondiente ya que, pues, adquirió más equipo y, pues, necesita configurar sus equipos para un enlace punto-multipunto, ¿vale? Entonces, vamos a enlazarnos vía eh, TeamViewer para que eh, nos dé acceso a su computadora y, bueno, pues, ten tengamos eh, el acceso total para la configuración, ¿vale? Entonces, eh, los dejamos con este video... Y en un momento regresamos. Sí, bueno. Listo, José, ya estamos aquí listos. Listo. Ok. déjame ahorita checo entonces lo del Sí. Lo del tiempo. Muy bien. Vale. Muy bien. A, ver, a ver. Le voy a mandar la, la, la contraseña de acceso. Sí. ¿Al nor, noreste te acuerdas? La tercera sectorial. La, la 03, ajá. okay Bueno, ahí van a estar en el ¿eh? la valor. La es que segura, ¡No! La la la la las la estaba viendo que la, la... esa generación, la M 5 generación. Dos, dos diferentes, ¿no? ¿Es más grande, es más fuerte la antena? Sí, tiene más potencia. Bueno, lo que tiene es este mayor capacidad de Tropuk, o sea, tiene para pasar 450 megabytes. Ah, ok, la otra es como de 100, ¿no? Ah, nada más a 100, exactamente, así es. ¿Cuál sería la, el usuario de esta? Sí. No, tres. ¿Y cuál sería? Eh, igual es eh, la misma contraseña, ¿no? ¿La del Nico? Ok. Era N, N mayúscula nada más, ¿no? La primera. Ajá. Nico. en el... me comentaste que había de 305 y el otro era de ciento y tantos metros o los lo... lo ajá, de cable, ¿verdad? Ajá, lo bobina es de 100 metros, 152 y 305 metros y hay de 1000 metros. Okay. ¿Hay diferentes eh, modelos o eh, hay casos, ¿no? Sí, hay categoría 5, categoría 6, categoría 6 para interior, para exterior eh, y categoría igual exterior pero con gel. Ok. Uh -huh. Pero esa categoría 6 para exterior es fuerte, no necesita ese congel que me dijiste, ¿no? Ajá, no necesita, con eso tiene doble forro, doble forro. Ándale. Sí. De hecho, la categoría 5 está bien también. Es doble forro y sin problema. Ahora sí, si, si utilizas nada más, por ejemplo, que no rebase los 50 metros, está perfecto. Si rebasa los 50 metros, ya disminuye un poquito la transmisión de datos, pero pues no es mucho. ah Ok, entonces un, un categoría 5. ¿Hay para exterior también categoría 5? Sí, sí, sí, sí. Ok, un categoría 5 para exterior y... Lo más largo, 30 metros, estaría, funcionaría bien. Exactamente, perfectamente bien. Ya si a partir de 50, tal vez bajaría un poquito la transmisión de datos entre la, el cable, pero no es mucho, pues varía, varía poquito, no es mucho. Ok. Y como es para las antenas que van a recibir, pues nunca van a tener tanta señal y Ajá. van a estar tanto Exactamente, sí. Okay. No hay ningún problema ¿no? de, de, de utilizarlo, o sea, se puede utilizar sin problema. Y aparte, pues son como 10 megas al máximo, no creo que... Les Ajá, les exactamente. ¿Cómo se llamaría esta antena, entonces? Este... Eh, no me acuerdo si les pusimos el mismo nombre del... Creo que sí les manejamos el mismo nombre, ¿no? El San Juanico. ¿Cómo les pusimos? Ah, ok, le pusimos San Juanico. Ajá. Verá, déjame... Ahí, si está la lista, ahorita, rapidito, para no equivocarme. Sí. Creo que era el San Juanico y le abreviamos, ¿no? Le pusimos NW a la otra, creo. Y la otra era era guión sur. Y creo... Te voy a checar. Ajá, sí. Ajá. Una le pusimos San Juanico... Noroeste guión 01, creo. la otra le pusimos San Juanico... 02. Noroeste guión 02. Entonces a esta le puedo poner NE. 03-03 n 03 Así, ándale Ok Pero De hecho ya con el 03 ya, la, ya lo ubicamos. Sí, ¿no? Con sí, eso fue? Sí, San Juanico 03 Yo ya sé, ya sé, ya sé que es la que está apuntando ahí. Sí ¿Te acuerdas que dirección IP Nos quedamos? Sí, les pusimos, a esta la pusimos 120 Y 121, creo que estaba acá con la 122 ¿Sí? ¿Sería con la 122 o alguna antena le pusimos con 122? Eh, no, a las antenas las manejamos de 200, ¿recuerda? Ah, ok, perfecto. Entonces esta quedaría con 122. Sí, esa sería la, la 122. Ok. En la escuela, sí le, en la la de la escuela, sí le pusimos 122 a una sectorial. Ah, ok. Pero de aquí, de las de aquí, no. Ajá. Uh -huh. Tomos, ahí está la libretita, que no engañe, que no miente. Sí, sí, aquí estamos, ¿no? <ríe> Hay que quitarle una copia a esa libretita, si no... Es que no pierda, ¿no? Sí, pues. <ríe> no, pero pues la contraseña es la misma para todas, está facilito. Ah, bueno, ahora sí que... Todo va grabado en la mente. Ahí Ahí lo, lo difícil va a ser las la IP de cada uno nada más en caso de... Eh, hey, ándale. De las de las de casa, pues las que están en las casas. Uh -huh. Para, para ingresar a la antena es. Ok, y ya cuando las escanean, las la, la M5 para conectarse, ya sería el, el NE-03. Ahí es lo que cambia nada más. ándale, ah, exactamente. Ok, ok. Entonces esta quedaría igual con. Así, con San Juanico 03, el nombre. Ajá. San Juanico. Ese este es. Para ah, conectarse. Ajá, el nombre de la red, ajá. sí. Creo que este es ahí le pusimos, pero no, no, bronca, yo, yo con eso ya las identifico. Aunque le habíamos puesto quiero N ahorita, ¿no? La... No, pero ese es el nombre, el nombre del de la antena. Ah, ok, okay. Aquí está okay. arriba, mira, el nombre este de la sería. antena. Ajá. Ok. San o buenico, o San... igual le, le ponemos ese para que igual lo identifiquemos, ¿vea? ¿Sí? Pero para ingresar. Para ingresar a la antena, nada más esa. Okay. Uh -huh. Ya las, las dejamos con las 5785, creo. ¿no? Eh, una la dejamos con 5745, la otra 785, este. Ajá. Creo, creo que las dos con el 5785. Pues la dejamos así, va, órale pues. Sí, porque me comentaste algo así que había más interferencia, que estaba más sucia, algo así. Me creo que me dijiste. <coughs> Te comenté que íbamos a variar de, de números para que no causara interferencia. Ajá. Ah, ok, ok. Pero no creo que afecte. Vamos a probar eso así. Pues eh, igual no sé el que quieras ponerle también que ahí aparece si está sucia o no. De esa parte Ajá, exactamente. De esa parte. Entonces sería esta, la N. Estas, ¿a qué distancia se van a conectar sus antenas? Esta, pues yo pienso que se va a manejar igual el, el kilómetro y pasadito, no sé. Oh. Se pueden dejar a... Ahí más o menos, ¿cuál sería la más lejos que puedo conectarle ahí? Puede ser hasta todavía un kilómetro y medio, dos. ¿Casi dos? Ajá. Pero no, lo normal es su potencia es de 16 dBm, dBi, pero le podemos dar más potencia. Y ese ya alcanzaría? El máximo, pues, kilómetros. unos tres kilómetros más para allá, un poquito. Pero las que están cerquita no les afecta. Pues no, porque se regula ahora sí que en las antenas, ya se regularía en las cada antenas. Ok. Sí, pues si no le afecta, pues igual se puede dejarlo Va. que me cubra a lo mejor. Vale, órale, pues esto lo dejamos así. Pues ya todo está? hay que conectarla nada más ahora a la a Internet. Ok, voy a checar nada más para ponerle el cablecito, sí. aquí lo tengo a la mano. nosotros Mi cliente, el de SMS Este, que eh, El montaje no lo tiene ahí en la bodega Creo que Como a 5 minutos de sus oficinas La, los de Manhattan Ellos le compran directo a Manhattan Pues van a comprar Según yo Entonces, este, más o menos está Ya está ahí sí, sí, sí puede. Ok Prende el foquito azul. De hecho, los dos ya son dos. Foquitos, ¿no? Uno que de corriente y el otro que está conectado. Ajá. Ahí está. apareció en la red ya la 03 o no? Ahí va. Ahí va. Ahí ya prendió la, la, se apagó uno, de los poquitos? se está parpadeando. Algo por ahí que está, anda haciendo falso el contacto. ¿El cable verdad? Sí. ¿Como que el cable? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, se fue otra vez. Se mueve, ¿no? Sí. Yo creo que es el conector, yo creo que es aquí, aquí en, la, en la, en la computadora. Es ser que no ha hecho clic, oh, ahí está. Ahí está. No, yo creo que ya ande, quito y pongo ya se está dañando ahí la, la conexión. Sí. <risa> Hay que tratarlo con cuidado. Sí. Eh, Tiene parecido a la, a la 120, ¿no? La? Sí, es la, la, la, la misma interfaz de la 120. Ahora, ahora. Sí. Ahora esta la vamos a poner como de... Uh -huh. ¿Sí lo aceptó, no? Sí. ¿Esa se va a conectar con, ¿con qué sectorial? La 01. Con la, la 01. 0, ok. Ok. estamos batalloso, entonces para ingresar a esta la otra es más fácil no sí sí sí ahí son versiones diferentes tienes que ajá son ¿Qué? versiones ¿Qué? diferentes filmware... qué viene siendo eso cuál el firmware film, es... ah es como el sistema operativo de interno de cada, de cada antena Ok, ok. sí es diferente al de las otras, ¿no? Al de, al de la otra M5. Sí, es muy diferente. ¿Y si tienes que descargarlo y ponérselo a, las, a, a la sectorial o cómo o nomás ¿Cómo está rollo? Esta, eh, como la sectorial, le bajamos la versión. La versión de esta sectorial es de, este, ¿cómo se llama? Es la 8.5. Tenemos que dejarlo también igual a esa versión. Ajá. Okay. Porque ahorita. No, ¿No le afecta a las otras M5? No, no le afecta porque en esa versión que le estamos este, poniendo es compatible con las, con las otras. Uh -huh. Ok, ok. Es como una versión más, más reciente, pues. Sí. Y las, y las pasadas se tienen que conectar de todas maneras, ¿no le afecta. Exactamente. Ya no hay nada que se tenga que modificar en las otras antenas automáticos o nada. Sí, así es. Las, las M5, las otras son como, como quien dice? Como generación 1. Exactamente, aquí, aquí se conoce como tecnología M, las normales M, okay. tecnología M, mm -hmm. y esta es tecnología AC. AC. Ah, sí. uh -huh. Segunda generación, no ha salido de ter okay. no ha salido la tercera generación, no, todavía está en segunda generación, así supuestamente lo están nombrando. Ok, ok, ok. Son como quien dice estas dos versiones, entonces, por ahorita. Ajá, así es. Este, este tipo de la, de la ley de mim. ¿Cómo se llama? Ley de mim. ¿no? así como se escucha. la de o, o, o pronunciándolo como español normal, se le dice Latibin. <ríe> o Litebin. O Litebean. Pero se escucha... es bien? ¿Qué siendo bien? Ah, eh, ah, me comentaste que había las, las 360 que te daban menos alcance, me dijiste, ¿verdad? Que era mejor con 120. Ah, sí, había, hay este, eh, unas omnidireccionales que se pueden, o sea, utilizar en una zona de corta distancia, porque a larga distancia no, no, no son funcionales, pues, son para cortas distancias y efectivamente son, son buenas, a, no sé, a 500, 300 metros funcionan correctamente, pero de a un kilómetro para allá ya ya no son efectivos. Ok, ok. Uh -huh. en, en caso de después querer cambiar una antena, poner, ah, tiene que haber, yo pienso, una omnidireccional una de esas que dices, de buen alcance también, ¿no? Pero son muy caras o... Eh, no, no, no son caras. Entonces aquí ¿En le pone. En caso de que se cambia, se tiene que cambiar la configuración en las otras antenas también, en todas las antenas. Y se llegara a cambiar a una antena de esa después eh, No No, no, no, solamente la otra Que se, ah bueno Se compraría la mala configuración En caso de que a la otra antena Que se configurara con otro nombre Tal vez, nada más Ok, tendría que ingresar a cada una de las antenas Para poner, para que escaneen Esa antena y la contraseña que va a llevar Esa, ¿no? Es correcto Este es Fran Aguilar okay. O Frank nada más Frank Aguilar, sí Ah, okay. <coughs> este tiene poquita más potencia, me dice, que las otras. Eh, la potencia es la misma, son 23 dB, dBi, tienen la, las normales ¿Tiene esta? y esta. Lo que tiene esta ah, es no. la capacidad de, de trópico, o sea, pasa más velocidad con esta antena. Okay. lo único que varía, entonces, es como quien dice, lo piga. Ándale, sí, sí. sí. Es correcto. Ok. Entonces, ¿están bien aquellas antenitas? Sí, ya. la verdad sí están bien. <risa> le estábamos poniendo velocidad, ¿vea? Sí, le poníamos 10. Eh, diez. Ok. Diez mil. Entonces, esta quedaría como la 213. Exacto. 10, ¿verdad? Sí, 10.000. Ah. Ok. Quedó en 2.000 ahí. ¿Eso es diferente o okay? qué? Sí, ese es diferente. Ah, porque la otra sí le ponía lo mismo, ¿no? Eh, sí, nada más que sí teníamos el error ahí. Debería quedar en 2.000. Ok. Si quieres, después lo corregimos. O si lo puedes corregir, igual ponerle en estos, sí. en Bursts. Lo pues, único que ha... Lo único que le pico es en cambio, ¿verdad? Aplicar cambios. Así aplicar es. Mo allá y le... Modificar y aplicar es que sería, cambios. Sería, sería el segundo, ¿no? El segundo dato de, de subida y el segundo dato de bajada. Es correcto, así como esta, ¿no? Así como los segundos datos nada más. Es los segundos datos. Ajá. Sí, eso lo puedo ir haciendo poco a poco yo. De hecho, a lo mejor les bajo un poquito. Ah, sí, sí, sí, sí, también. Creo que me hace mucho <ríe> tiempo. Muy... Sí, la verdad, con, con 10 megas, unos navegan suficientemente bien. eh. Con, con, ahora sí que con 5 usu usuarios, 5 personas, hasta 10 personas navegan perfectamente bien. Sí, es que son, son muchos días. que le vamos a poner unos 7, no sé. No, oh, ya. Sí, está bien, está sí, bien. Le, sí, le pongo. Si le pongo 7 en el otro, que ¿quedaría 2,000 o también se tiene que modificar eso? Eh, ¿Cómo? En el segundo dato que pusiste ahorita, por ejemplo, pusiste 10,000 y 2,000. En caso de quererle modificar ese primer dato de 10,000 a 7,000. No. ¿El otro también se tiene que, que, que modificar? Que, que, que, que en 2,000? Ajá, que esa que quede en 2,000. Esa no, no importa. Eh, lo que puse ahí es el, la cantidad o la respuesta que reciben los paquetes. ¿Has de cuenta como... Como si fuera una ráfaga de viento, ¿no? Como la reacción que va a tener. Ándale, exactamente. Siempre es un rollo esto? No? Sí, por ejemplo, aquí mira. Aquí ahorita la antena está usando nada más la, el puro radio. O sea, si la ponemos aquí, está utilizando el puro radio. No tiene mucha potencia. Cuando se le cambia esta y se le pone nada más aquí en 3DBI, quiere decir que ya este, utiliza la radio y los metales de la antena, que son las, las que están a, a sus lados, para que así le dé un poquito okay. más de potencia y poder a la antena. Uh -huh. okay. aquí, esta va a quedar como a unos 500 metros. 500 metros. Menos, 600, 600 más o menos, le calculo el máximo. Vamos a ponerle a 14 Dependiendo dependiendo cómo, cómo está, ya lo podemos subir o bajar. Okay, no, no. Oye, ahorita está aquí, cerquita pues está aquí abajo, la tengo abajo de la antena, ¿no? Pero, pero ya que la ponga allá, más o menos es la distancia que va a tener, yo pienso, unos 500. Dos, deje aquí, le contesto aquí un amigo, deje, le, le, le voy a agregar aquí a la llamada, ¿no? Para, para contestarle, por favor. ¿Sí, sí. sí, no profesor. No, no. Gustavo, Gustavo, Gustavo, sí, estoy con un cliente aquí configurando unas antenas sectoriales también. Este, dime. José, José, no te escuchas, Sí, sí, este, te digo que estoy ahorita configurando una, unas antenas sectoriales aquí con un cliente de Baja California. Este, necesitas algo? que me dieras tu opinión si giro la antena para tener cobertura ¿de qué lado o, o, o crees que me vaya a llegar ahí? Eh, ¿en esa dirección está la mayoría de los clientes? Si sí, me queda 90 grados hacia la derecha el lugar donde quiero dar cobertura para que si me da soporte por favor yo creo que sí yo creo que sí, sí. yo creo que no voy a llegar voy a necesitar ajá Vas a iniciar... Yo creo que no voy a llegar, voy a necesitar girar. Ah, pues igual, o sea, ahora sí que toma como referencia de frente de la mayoría de, la, de las casas, toma de referencia donde está la mayor parte de casas de, de clientes. ¿Sí me escuchaste? Sí, sí, sí escuché. Okay. Yo creo que la voy a girar para dar cobertura, aunque tenga que meter dos antenas. Ok, sí, sí, sí, sin problema entonces. Al cabo, yo pienso que van a llegar clientes, ya que yo es primero. Ah, perfecto. Muy bien. Eso está perfecto. Muy bien, José, pues la, la, voy a, la voy a girar y si me caen más clientes del otro lado, pongo otra antena. Sí, pues sí, solamente así, si, si hay, de todos modos, ahí con el programa este para simular la, la cobertura, lo puedes hacer y calcular hacia dónde se dirige la antena. Está bien, está bien, ¿no? Pues vamos a darle, mi, mi, ya, ya, ya la estoy moviendo, sí la voy a mover, Ajá. y si es necesario comprar otra, compro otra, todo afuera, como necesitar 10 antenas, no pasa nada. Ok. Si se necesitan emisoras es muy inteligente, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Muchas gracias, José. Estamos en contacto. Órale, pues ahorita, en cuanto acabe, ya igual, ahí ponemos en contacto. Gracias. Bye bye. Bye bye. Listo, ya estamos. Ok, ¿se anda poniendo servicio también? Sí, también anda poniendo servicios para ahí en Guadalajara. A ver, ¿Pues este en comunidad como nosotros o él vive en él, la ciudad? Él vive en la ciudad en Zapopan y como hay fraccionamiento así apartado hacia las orillas y no tienen todavía el servicio de internet así por cable, entonces ahí por enlaces lo está llevando. meter otra antenita para que le dé más, más cobertura. Sí, sí, sí, sí. Ahí está, se va a conectar a la 01, entonces. Sí, a la 01. Ok. Ahí, ahí aparece la 03, ya no, ahí está dándose. Sí, sí, aparece ahí. A ver si nos recuerda. Vamos a ver si enlaza. Ahí están. De, ahorita de hecho están en dirección a la antena. La tengo. Ok. Ahí está. Apenas estuviste en la zona. Sí. Tardó más. ¿Otra fíjate Sí, estuvo que, eh, que escanear mucho para que encontrar. sí. cargando. Sí. ¿Esa sí le pusimos que ¿La...? 120? Sí, la 120. Y para checarla... La, bueno, este es, un, es el Cirilo, David el, es, Yo puse esas. De pruebas puse para la, esa ventana, de pruebas puse para, para ir a calar a las casas, pues, y le puse la señal. Ajá, ahí está, y ahí está. Esa, es. Esa la tienes dónde? Esta. Esa la tengo con el dueño de esta, ahorita de esta antena la puse mientras para hacerle pruebas, pues, y ahí se la dejé. Ah, bueno, ahí falta como orientación y elevación, creo que sí le falta, se ve. Le falta, elevación le falta porque quedó nada más a penitas en una... Una maderita la pusimos ahí. Ah, ok. Sí, entonces sí le falta ahí. Ahí luego se nota. Pues sí. ya, ahí quedó esta, mira. Ahí quedó. Perfecto. Ahí está bien. Ajá. Uh -huh. Y es la... y de hecho es una, una Loco... ¿Qué? ¿Esta? Loco M5. ¿Loco M5? esa ah, es sí. Loco M5. ¿Tan bravas esas, no? Sí, están tan buenas. Y la, la, la estoy usando para, de hecho, configuré una con, con, con este, con la 01 esa. Ajá. Tengo otra con la, otra de estas normales de la M5, con la 02 para ir a hacer pruebas cuando me piden. Ok, ya la llevo y le digo, a ver, voy a calar esta. Si te llega señal, ya te la configuro, si no, para no quitarles el... Ándale. ...el servicio. Tienen y no dejarlos de a media. Exacto. No, pues sí. Ah, perfecto. Está bueno. Ahí quedó entonces. Sí, ahí quedó ya. Ahí quedó. Vamos quitando, quitando esta para poner la otra va Ya la puedo directar esta, ¿verdad? Sí, ya, ya Ok Son las que resetió Alguien, el otro proveedor ¿Mandé? Son las que resetió el otro proveedor No, la de esta la reseté yo Sí, hay unas que están bloqueadas Y otras que no Ah, ya y si ¿Me reseté otra vez? Sí, dale más tiempo ahora, dale más tiempo ahí al, al oprimir. Ahí está, ya reconoció, ya, ya, ya, ya. Okay. No, es que estaba tardando, yo creo que era la antena, el cablecito se mueve. Sí. Sí, se me hacía raro porque sí parpadearon bien tres veces los, todos, todos los focos y se apagó y ya quedó prendido. ¿No será que el cable o el POE que esté fallando? Posiblemente no. ¿Esta a qué distancia va, se va a poner? Esta va a estar un eh, poquito más, como unos cien metros más. ¿Seiscientos metros? Más o menos. Ahí, ahí en la prioridad esa... Si está a menos de 500 metros, se le pone uno, es así. Si sí, es como un cálculo más o menos, esa es la... Alto, alto, alto sería para más de un kilómetro o algo así. Ándale, cuando es más distancia hay que darle más un poquito más de... Pero no le afecta en caso de que esté cerquita, ¿no? o sí. Eh, cuando está cerca, pues hay que bajarla, bajarla a medio. Siempre recomiendo medio y aquí lo sí. que cuenta nada más es la potencia. Aunque esté alto el esta. Ajá, la o, potencia la que manda. El exactamente, la potencia es la que manda, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, la, pues, si la instalamos a, a no sé, hay, hay un primo que quiere ponerla como a 400 metros, pero se va a mudar de casa después y va Ajá. a quedar como a casi 3 kilómetros, me dice. pues Entonces, ¿hay, ya ¿hay que modificarse eso o se puede poner alta un principio y... Ajá, ahí en ese caso hay que modificarla a alta y ah, su potencia hay que subirla a toda. Uh -huh. Cuando ya se vaya hasta los 3 kilómetros. Exactamente. Este, esta, sí. ¿cómo, ¿cómo se va a llamar? El punto 2, este se llama, ah, bueno, el esposo, pues lo voy a ponerle. Sí, no, sí, sí, sí. Certa nada más ponle, porque no me acuerdo la pierna. El esposo es el pariente mío. Eh, ponle, ponle, ponle. Ciertale. Ponle, por favor. Ok. Así nada más la voy a dejar. Ah, ok. Vale, vale. Eh, yo no me acuerdo el primero. Son aguilares también, pero el primer apellido de ellos. De, de, de, pues, ellos son como por parte de la mamá, la, la familia. Oh, ok. Ellos ya, ya se va perdiendo el apellido ahí. Sí, sí, sí, ya la punta de la, de la rama. Como que sí responde un poquito más lento esta. Sí. No está, fíjate que está más cerquita, no está... No está 400 metros, yo pensé que estaba más lejos. Estaban más lejos, están más cerca, entonces son 2, 4, 1, 2, tres, casi 4 cuadras, pero no, están muy chiquitas las cuadras aquí. ¿Sí? sí, están como 400 metros, no están tan lejos. Pero sí hay árboles, hay muchos. Hay más o menos árboles en esta dirección, por eso tanta a, a altura a la otra que, que pusimos de pronto. Uh -huh. Sí, está más lento, ¿no? Sí, está más lento. Entonces, la otra quedó 213, ¿verdad? Ajá, 213. Esta quedaría 214. Ok. ¿Entonces le pongo en los 10 o...? igual, igual, 10 y como le ¿no? dijiste que... Ok. Sí, a la otra, a la otra le habíamos puesto 10 y 10. Entonces, eh, no, nada más le modifico ahí, ¿no? En ráfaga le pongo 2,000. Es correcto. Para ahí Pero la voy a haciendo un poco... ¿No le afecta ahorita por ahorita? ¿No, no necesita hacerlo ahorita? ¿no? Sí, no. Sí, no, no. Ahí nada más le voy a picar donde dice modificar y luego guardar. Ándale, correcto. Se, se apagó el foquito, que decir, pero se estaba guardando la configuración, yo creo. Sí. ¿Y estudiaste o, o no sé no si te pregunté o poco fuiste aprendiendo esto? Bueno, estudié como este, ¿cómo se llama? una carrera técnica en cómo se llaman sistemas pero esto lo de, lo de las antenas este como ahora sí que la empresa donde me distribuyen las antenas ellos me, me dieron el curso de, de, de redes y curso de, de microtic ubiquiti tepelín bueno entre otros maneja uh el -huh. uh -huh las diferentes antenas y de todo así sí sí sí sí pero ya tienes varios años ¿no? Imagínate. sí del, del 2009 ¿del 2009? sí está suave este rollo sí Ahora sí que, ahora sí que, ahora sí que, ahora sí que si te gusta, ahora sí que la tecnología, pues, y te la, llama la atención, pues, te metes más, ¿no?, al fondo. Y si no, pues, sí. no, no lo tomas como importancia, pues, lo dejas como en segundo plano. Ándale. Como lo básico, como lo más para ¿Eh? medio, medio. Sí. Sí, porque cada vez sacan cosas nuevas, más y más y más y más. Sí, exactamente. Esto de Starlink, quién sabe qué tanto, vaya, qué tanto vaya a durar, porque está metiendo mucho, a lo mejor pues, va a llegar un momento en que también va a bajar un poquito, o al contrario, le van a subir más. Fíjate que me acabo de, acabo de contactar a un chavo, me acaba de decir, del, de este cliente de Guerrero, él ya tenía trabajando, qué será unos seis meses con Starling y como él no limitó a sus clientes, lo tiene libre, dice que, que ahorita no le está funcionando un Starlink como que le quitaron el, el servicio como que llegó la capacidad de, de sus megas no sé si se, había, se rebasó los gigas o, o terabytes de, de, de datos y ahorita no, no tiene no tiene Blo, bloquearon la antena no sé yo creo que rebasó el límite no sé cuántos gigas haya consumido no sé ajá pero él tenía conectado este 25 antenas clientes, pero con la, el sistema de mesh, con clientes, eh, con antenas TP-Link, como si fueras a todo el pueblo. Si tú caminas, ahora sí que de punta a punta calle, vas a tener internet por todo el pueblo que andes. Ok, ok, ok. okay. Entonces, él tenía ese tipo de, de, de, de proyecto, pues entonces, por donde quiera que andes en el pueblo, vas a tener red e internet. Entonces yo creo que abusaron de, de, de los datos, se compartían por medio de Bluetooth Y Ajá. pues ahora sí que no sé, ahora sí que están en duda, todavía no, no sabe él si lo restringieron por rebasar el límite O no sé qué pa vaya pasado, pero me acaba de, de decir hace rato Órale. Sí Sí, a lo mejor le puso de más Sí, porque sí tienen unos clientes, son exigentes y yo creo que le compartieron demasiados datos a otros, por eso. No sé qué tanto, si juegan videojuegos, no sé, algo descargan, quién sabe, ¿no? Aquí, pero ya poniéndole límite, así como le ponemos nosotros, no hay bronca, ¿no? Sí, ya no hay bronca, es como navegar un poquito más restringido, pues ya navegas más restringido. Y sí, no, pues lo dejan libre y puta pues, nombre ratito. Sí, sí, sí, sí. Nosotros de la escuela, pues ahí no hay tanta bronca porque somos poquitos, nada más de lo de nosotros. Ajá, sí, sí, sí, claro. A 600 metros, ¿verdad? Como, era como 400, 500, no le llegaba, digo que era poquito menos. Ah, va, va, va, va. Lo ponemos así, está bien entonces. 14. Ok. Hay muchos árboles, lo único, sí. Que hay muchos árboles. Eh, si puedes a, a, a levantar un poquito la antena, mejor para que tope las, ahora sí que las copas de los árboles, y no, no afecte. Ajá. En caso de que, que eh, por más que se intente levantar, todavía le, le tapen los árboles, ahí ya se tiene que mover la operación. Pues. ¿O sí va a mandar, va a mandar más o menos. Sí, va a mandar la señal, pero como que va a haber fallas, va a estar como va y ven, pues, o sea, le va a dar y va a ir, se va a dar. Se va a estar yendo, pues. Ok, ok. Ajá. Sería intentar subir la potencia o después triangular con otra antena en, otro, en otra casa. Por ejemplo, ¿no? Si una casa le queda al costado de él, sería sería, sería poner una, una antena más en la casa que está recibiendo una señal y, y mandárselo a él. Es como un espejo como un espejo, ¿no? Ah, sí, ya tendría que poner como tipo. ¿Cómo se le llama ahí? O sea. Esta estación, ¿no? Ajá, exactamente. Es como si el cliente que le estás mandando, por ejemplo, eh, a, Frank, a Frank, ¿no? Le estás mandando, él recibe. Y ahí mismo de su router de él, poner una antena extra y apuntar hacia la casa del cliente donde no puedes mandar directamente sí. a la sectorial. ¿Pero se le, se le modifica ahí donde dice modo inalámbrico a la que va a mandar la señal? Eh, sí, sería ponerle como punto de acceso. Como si fuera de sectorial, pues, sería ponerle, configurarlo como punto de acceso y para que est estaría mandando la señal. Y en el otro lado del cliente, pues, normal, en modo cliente, ¿no? Okay. Ajá. ¿Y hay datos que se tienen que modificar? Ahí ya, ya tendría que traer la antena, ¿no? Y va a hacer el Es correcto, así es. Una, sí, hay que modificarlo, hay que modificar. Voy a checar a ver cómo le llega y si no, pues ya para tratar de hacer algo así. Ajá. ¿Este se va a conectar entonces a la 1? A la 01, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. Ok. Sé. Ok. A ver qué tanto tarda Esta está más lentona, ¿no? Sí. ¿Será porque es, eh, cuando ya están usadas hay unas que están más viejas y por eso se a más? ¿o? Sí, porque van perdiendo con el tiempo, van perdiendo su calidad pues de, de radiación. Más que nada los radios pues. Sí. Okay, okay. Un aproximado. Uh, uh, la vida aproximadamente de las antenas de 10 años a aprox Puede ser más, puede ser menos. Bueno, pues tienen, aquí tienen la... Creo que las que más tienen tienen como cuatro años. Oh, cinco. ya. No tienen ni tanto tiempo aquí. Uh -huh. Lo que sí ha pasado es que unas se han quemado donde trae la tapita que ha conectado el cable, como que se les llena de tierra o se mojan y se han quemado, yo creo. Sí, tantito agua que le metan y luego la, cuando, si cae poquito trueno por allá, la estática le los afecta de los truenos. Tierra mucho polvo queda, queda uno. Se, queda. Ajá. se humedece el polvito que queda y más. Pues ya, ya quedó esa, Nada más es montarla ahora. Y ya sobre el, la instalación, ver qué capacidad le está dando. Y si no, pues hay que aumentarle poquito la potencia, bajarle, moverle, pues a ver qué onda. Ok, perfecto. Entonces eso ya lo, ya lo Ahí ya en caso de pues vamos a, vamos a platicar porque si nos interesa pues las pinzas y, y vamos a quitar también las puntas. Ok. Ahí no sé qué puntas va a recomendar y ya hacemos un movimiento y me dices cómo vamos a andar con cuánto te tengo que mandar para, okay. para tratar de hacer el envío. Vale. Pues, sí, ya es cuestión, de, de, depende ahora sí que... El... No, ella... te voy a, ya que platicamos, bueno ahorita, ahorita mejor va a tardar, no sé, cuándo te voy a mandar mensaje, porque te quiero conectar estas antenas a ponerlas. Ok mando el mensajito y te voy a poner el código postal de tratar de recibir el pedido y ya me dices bien así, yo así, así va que va. Órale pues, perfecto, nos ponemos bien. en contacto. Muchas gracias, eh. Órale pues, estamos en contacto entonces. perfecto. Vale, órale. Gracias. Vale. Vale. Okay.